My life is a fast life Si no quieres estar viviendo es complicado My life is a fast life Si no quieres estar viví es complicado Llamadas es de esa mujer Dice que quiere volver Que no me quiere perder Mi corazón está quemando Yo ya no soy el de ayer ando nada más sin saber Ya no quiero perder Esto me está matando Sin ti siento en ti Pero yo apuesto por mí la mia vida es tipo fast life Eppure non sono mai stato su una mustang Qua mi corre il tempo dalle mani time out In questa vita lotto per un posto in play out Fast life. Si no quieres estar, viviendo es complicado. My life is fast life. Si no quieres estar, viviendo es complicado. Llamadas es de esa mujer, dice que quiere volver, que no me quiere perder. mi corazón está quemando. Yo ya no soy el de ayer, le ando la más sin saber. Yo ya no quiero perder, esto me está matando. Yo que sueño con ser rockstar. I'm living fast, no me a cantare l'odio che scompare, notte fredda d'estate troppe mosse sbagliate fumo sotto la pioggia con lei che sfoggia vorrei una notte con buona sorte vorrei baciarti sotto la luna e eh. avere il tu amore come cura e eh. se sono freddo se spesso non rispondo potrei farti scappare stare soli fa male My fast life, si no quieres estar, vivir no es complicado My life is a fast life, si no quieres estar, vivir no es complicado Llamadas de esa mujer, dice que quiere volver, que no me quiere perder Mi corazón está quemando, ya no soy el de ayer, la más sin saber Ya no quiero perder De siempre, mi mirada triste con estos ojitos verdes. Voy a llenar un concierto, pa cantarte en directo. que te escribo, eh, hey. te escribo, eh hey. Y si algún día no estoy, mantén no la vibra, mi amor. Yo por ti brillo, girl.